Hola, mi nombre es Carlos Andrés Serrano, eh, del Ministerio Cristianos en la Gloria. Quería compartir un mensaje que, eh, precisamente hoy, viernes 18, eh, a la madrugada, recibí un mensaje de Dios. Eh, este mensaje lo vamos a tomar con respeto y no vamos a poner mensajes, burlas, sino esto viene del Señor. Mira que el Señor demostraba en un sueño cómo el pueblo de Dios, Está dormido, está encantado por el enemigo. Está siendo hechizado para que no ore para que no busquen en su presencia. El Espíritu de Dios me hacía sentir como eh, lo, que se, lo que siente el pueblo. Eh, se sentía algo horrible, se sentía como una opresión, como que no podía hablar, se quedaban dormidos. Pero al mismo tiempo el Señor me daba esa tranquilidad que Él estaba conmigo. Me hizo sentir eso para dar este mensaje y... Este mensaje viene para Colombia, si tú me escuchas en otra nación, otro colombiano, si no eres colombiano, eh, te pido que ores por tu, nuestra nación y también por tu nación. Este mensaje viene para Colombia y el Señor me despertó. Cuando después de que tuve este sueño, el Señor me despertó y me hizo orar e interceder por Colombia. Y en ese momento, en esa intercesión y en esa oración, el Señor me daba tres puntos y a uh, Tomé estos tres puntos porque el Señor no, no pude considerar el sueño hasta que anoté todo esto. El primer punto dice que mi pueblo de Colombia está dormido. Es el primer punto que está poniendo el Señor que el pueblo está dormido, no está orando, está buscando de su presencia. Y Un segundo punto que decía el, eh, el Señor cuando en esa oración, después de esa oración y, y, y esa intercesión que este pueblo me adora de labios, pero su corazón se ha, se ha apartado de mí donde dice el Señor, y el último, que el punto que nos eh, el Espíritu me decía, es Satanás, ha, ha, ha pedido la cabeza de Colombia. Entonces, eh, después eh, de mi oración e intercesión, estoy mirando los apuntes, porque el Señor me enfatizó que eh, mirara, a, a, tomar apuntes, porque dice el Señor me decía, se te va a olvidar. Uh, el Espíritu de Dios me decía, dile a mi pueblo que haga, Uh, antes de un ayuno y una intercesión, pero me daba tres números, uno, dos y tres, y me daba el mes de abril eh, yo uh, estoy pensando que el Señor me está diciendo que hagamos un ayuno eh, los tres días, eh, todos los ministerios, el pueblo de Dios haga un ayuno una vez más me daba los números uno, dos y tres y el mes de abril uh, entonces entonces eh, entonces el Señor nos está invocando que hagamos un ayuno por Colombia, eh, de corazón, que realmente abremos, intercedamos por Colombia. Y te invito a que lo hagamos en abril, el primero, el segundo y el tercer día de, de ese mes, eh, esos tres días, hagamos un ayuno por Colombia. Hagamos un ayuno realmente para que este pueblo realmente, cuando el Señor, cuando recibía este mensaje, me mostró por el... Eh, por ese sueño y por ese sentir, me sentía como ese Jonás siendo Nínive dando ese mensaje. Y bueno, me estoy estoy haciendo lo que el Señor me ha mandado a hacer, a que dé este mensaje. Yo y cuando cuando terminé de orar e interceder por Colombia, el Señor me daba tres versículos. Y en el primer versículo que el Señor me daba me daba en segunda de crónica, en segunda en segunda de Crónicas 7:14, que decía si si semillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y al mismo tiempo me daba otro versículo y me llevaba a Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 1, que, de, que dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todas sus mandamientos que yo te uh, prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y el último versículo que me daba el Señor, los últimos versículos en Deuteronomio, capítulo 6, de versículos 6 y 7, lo, algo, lo mismo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y, al, y andando so, uh, por el camino y al acostarte. Y cuando... Te de levantes. Después de haber recibido este sueño, este sentir, y después estos versículos, traté de conciliar el sueño, pero no podía dormir, no podía dormir, y el Señor me, me inquietaba escribir esto. Eran como tipo tres, tres y media de la mañana, y, y después el Señor, eh, de que me mostró esto, en ese sueño y ese sentir, que fue totalmente horrible, todo lo que están haciendo brujería, hechicería contra el pueblo de Dios, y que el pueblo realmente está dormido, el Señor está invocando una vez más a, a que hagamos un ayuno, a que intercedamos, abril primero, a, el 2 y el 3 por Colombia. Eh, no sé qué ministerio tú seas, ayúdame a compartir este, este video, siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Señor, eh, una vez más, esto es serio. Estamos en tiempos postreros, estamos en tiempos en Colombia que están viviendo cosas duras y está se está moviendo mucho la brujería la hechicería en, en nuestro país, en todo el mundo. Pero en Colombia el Señor está enviando este mensaje en el nombre del poderoso de Jesucristo. Entonces yo te pido, mi hermana, mi hermana, no sé en qué ministerio tú estás, pero ayuda a compartir este video y siempre démosle la gloria y la honra a nuestro Señor. Y, y me, ya siento como se de descanso de compartir la palabra, el mensaje que el Señor me ha pedido que comparta con su pueblo. Eh, ya estamos en cada uno de nosotros eh, que hagamos su voluntad. Y lo vamos a hacer. Y te invito a, a todos los ministerios, abril primero, el segundo y el tercer día de abril, a, a convo, convocamos un ayuno y una intercesión y oración por Colombia, que se, que se derribe toda, toda hechicería, toda brujería. Y que el Señor sea tomando el control de, de este pueblo colombiano. Que Dios te continúe bendiciendo en el nombre de Jesús. Bendiciones y que Dios te cuide.